a Nueva York, así que estamos en el aeropuerto de Carrasco, nos acompañan a conocerlo. El Aeropuerto Internacional Carrasco es una obra del arquitecto Rafael Viñón. Se caracteriza por tener un diseño de vanguardia que lo posiciona como el aeropuerto más moderno. de Cuenta con un techo curvo de 365 metros que emite las dunas onduladas a lo largo de la costa de Uruguay, y es uno de los aeropuertos más reconocidos por estar entre los tres más innovadores de América Latina. También cuenta con un mirador bastante moderno donde puedes disfrutar diferentes exposiciones aeronáuticas. un poquito lo que es el aeropuerto Carrasco. Hacia aquel lado tenemos el ala derecho que sería donde tenemos el VIP. Bueno básicamente esta es la entrada, estamos en el duty free. Esto que vemos aquí a mano izquierda es por donde tenemos esta entrada. bueno vale, de todo tipo de precio ¿no? vamos a comparar un agua que vimos en 130 Estamos felices de volver a verlos y agradecemos su preferencia.